Nosotros eh, este panel lo pensamos como un espacio para pensar el oficio o para repensar el oficio en el sentido de que estamos eh, permanentemente mirando lo que, los distintos medios de comunicación. Muchos de nuestros egresados y profesores trabajan en medios de comunicación y por lo tanto no... Somos una institución formadora en una de las orientaciones de periodismo y, y estamos a, atentos a ver cómo va desenvolviéndose este oficio que es el periodismo. El gran desafío actual del periodismo es entender a las audiencias, entender por dónde pasan las necesidades de las audiencias y producir contenidos pensando en que hoy tenemos una audiencia que es móvil, eh, que está en redes sociales mayormente, y por lo tanto tenemos que eh, generar procesos de producción que atiendan eh, esa necesidad.